soy un loco que no va a tomar. Si algún día tú te casas conmigo, te haré desdichada. Que un hombre tocó, no te que te va a dar. Y a mientras te pasa, me da, Me vine y toco de destino. Queremos igual que no es un Pero siga sí divertido al viejo porque ella es sencilla, por eso ya sabe lo que es el amor Pero